Hola, ¿qué tal? Amiguitos de YouTube. Bueno, aquí estamos, me voy a pintar otra vez. Esto de aquí es la base. Y pues la pongo donde siempre, en lo de las acuarelas, porque soy original. Y me doy con la esponja en la cara. Y esto lo he puesto a cámara rápida porque soy más lenta que el caballo del malo pintándome. Cuando ya eres una paellita, así, de esta forma más cookie, pues te aporreas la puta cara y te maquillas. Y si no queda bien, pues nada, a joderse y aguantarse. Parece que no me haya echado nada, pero en verdad llevo maquillaje. Eso de ahí es un corrector. Sirve para corregir ojeras. Yo, bueno, me corrijo más cosas que las ojeras porque tengo la cara que parece un desastre. Como podéis ver es como que muy blanco, pero no os preocupéis. Sé disimularlo bien. Me puse música porque como no podía hablar, porque tengo la garganta lo que viene siendo mal, pues dije, bueno, pues ya que no puedo hablar, me pongo musiquita y así me lo paso bien. Me vuelvo a echar base de esta otra vez por encima de la zona de donde me he echado el corrector, más que nada para que no se vea tan blanco. Ahora me voy a hacer el contouring, que no sé hacerlo. Así que yo me lo invento Suele quedarme mal, pero me da igual No me importa mucho, la verdad Aquí no sé por qué el vídeo ha cambiado de color En plan, se ve como blanco y negro Parece un poco menos saturado, no sé ¿Ves? Pero aquí vuelve a estar normal Me quito la papada, porque tengo una papada que te cagas así que la disimulamos así y, y hacemos que como que tenemos una mandíbula, ¿sabes? Ahí, que hay un hueso, no solo chicha me dio por hacerme eso en la nariz, en plan hacerme la sombra de la nariz pero como no sé hacerlo, pues tampoco se nota mucho, la verdad porque luego fui en plan un poco tonta y, y puse colorete por encima, así que no se ve, literal, no se ve Así que fue una pérdida de tiempo, pero yo lo pongo en el vídeo igualmente. Ahora, coges eso blanco. ¿Ves? ¿Otra vez? Está raro otra vez el vídeo. Esto es una puta mierda. Y ahora vuelve otra vez al color. Yo no entiendo nada. Entonces me lo echo por la frente porque tengo un frontón que te cagas Ala, por ahí me hago la cabeza más pequeña y bailo porque estoy escuchando música Eso es el colorete, ¿vale? Y yo uso dos porque pues cogí ese primero y empecé a echarme ahí a cascoporro en la cara No tengáis miedo Para este maquillaje vais a necesitar colorete Así que vosotros echaos colorete en la cara Ahí me apuñalé el ojo y picaba un poco ¿Veis? Me he hecho por encima de la nariz Cosa que luego lo del contorno de la nariz no se nota ¿Por qué? Porque me he echado puñetero colorete Pero da igual, no pasa nada ¿Veis cómo me he hecho ahí un huevo? Parece que esté enfermita Luego cogí el otro colorete Y pues más de lo mismo Por ahí, Hala. Ni Heidi Chico Menos mal que luego se arregla Y como soy una payasa Pues me he hecho bastante más en la nariz Luego, después de esto, cogí las sombritas y pues te echas en los ojitos, ¿sabes? Porque no sé. Luego me puse amarillo, pero me puse uno brillantito y no quedaba bien. Entonces me eché uno mate... Y encima del mate me puse ya entonces el brillantito, lo único que, pues, no se ha grabado. Pero da igual, no importa. Cogemos ahora el brillantito y lo ponemos donde el lagrimal de los ojos. Eso de ahí es el eyeliner. Es rojo, porque el negro es de básica. Y como aquí hay mucho rojo y mucho colorete y mucha cosa... Pues dije, nada, me lo hago rojo Para hacer este eyeliner mmm, Tardé un poco demasiado Bastante, porque quería Hacerlo finito Pero mmm, El universo no se había alineado Para ello, entonces Tuve como que repetirlo Por encima, unas cuantas veces Y acaba siendo Una autopista de color rojo, lo único pues Que aquí no se ve ahora Pero luego se verá, ¿ves? Ahí se ve está gordito. Y yo bailando. Después, pues nada. Pasé a el puto Rimmel. Que casi me apuñalo en el ojo, pero no importa. No sé ponerme pestañas postizas, así que casi todos los maquillajes que haga serán sin pestañas postizas. Porque, bueno, soy propensa a clavármelas en los ojos. Y ahora me voy a poner brillitos. En verdad me voy a poner dos, porque no hay que abusar. Bueno, en verdad sí se puede abusar de brillo, pero pones ahí dos debajo del lagrimal como si estuvieses llorando porque somos barrocas eso de ahí es pintura blanca del bazar que hay cerca de mi casa me costó un euro y va genial y es para ser nubes sí chicos nubes como podéis ver estoy hecha una artista has visto qué arte ole ole ni Picasso, tío, ni Picasso De verdad, eh Si es que yo no sé Yo no sé qué hago en el paro Si es que me podrían contratar como artista Pero veis como ahora ya el colorete Y todo eso ya no se nota Pues ya está Tiki tiki. ahora cogemos otra vez sombrita amarilla y le damos un poquito por debajo a las nubes más que nada para darle ese efecto de que bueno pues luz del sol porque no hay nada más bello que el sol o sea yo los morricos no sé pintármelos vale no me juzguéis se me da un poquito bastante mal así que yo voy de poquito a más Y he visto un, una de esto que ahora no me sale el nombre, que es pintarte en plan por encima del arco del labio, pues eso, y lo he intentado, y como podéis ver, pues no ha quedado bien, pero a mí me da igual. Ahora vamos con el brilli brilli en la cara doradico, ¿por qué? Pues porque somos un puto astro, porque somos el sol. Y pues tenemos que brillar Y deslumbrar a toda la puñetera galaxia A la que viene Ahora otra vez con la pintura blanca de, de, de un euro Nos hacemos una rayica Debajo de la del eyeliner Que eso se me ocurrió en plan en ese momento Porque dije, mmm, me ha sobrado pinturica En la paleta ¿Qué hago? Entonces pues me la puse debajo del eyeliner Y también me pinta el labio o sea, y la barbilla. Me pinté el piercing también, pero bueno, eso da igual. Y ya estaría. ¿Ha visto qué arte? ¡Hala, chicos! ¡Adiós! Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!